Gente, ya, ya estamos aquí en otra ronda más de la Funny Cup. Ya meteré al canal de Discord, eh, del canal de voz. Está por aquí, tenemos por aquí a, a Roberto Gil. Y, y nada, en esta ocasión tenemos la ronda 2 en Lausy Ring Vale, recordar a Funny Cup eh, eh, los GT3 y los DTM de, del 21, vale, que son la misma categoría prácticamente. A ver, voy a poner esto del speed chat. 20 minutos para terminar. El piloto que se posiciona detrás acaba de hacer un tiempo de 1.34.5. El que se posiciona okay, ha aquí. hecho un tiempo de 1.34.0. Bueno, ¿cómo han bajado todos a 23? ¿Qué cabrones? A ver. He hecho yo 1.34.1. Roberto Gil le ha hecho 33.6. Alessandro Botti 33.7. Moisés Cantón 33.9. Chefo Durán 34.0. Ezequiel Terminando 34.5. Y J. Camaño 1.36. Pues venga vamos a, vamos a intentar rodar. Voy a poner ya el combustible de, de carrera. A ver. Voy a poner combustible de carrera que son. ¿Cuánto te pide a ti, Roberto? Te lo digo enseguida. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? He bajado, he bajado la pero no, no me acaba, ¿eh? A ver, configuración del coche, no. Eh, conducir. Hemos dicho 30 minutos, ¿no? Eh, o sea, aquí 20 minutos. 20. 68,6. Sí, 70, 70 y algo. ¿Cuántas vueltas? Ahora voy. Ahora te digo lo que voy a poner ya. Son 13 he hecho, vueltas. De ¿no? ya lo voy a poner ya también. Son 70... A ver qué me dicen 70. 70 son 13,3. Pues 73 y, y son 14 vueltas. 14 vueltas. No de creo, de creo que sean 14 de vueltas. De hemos de hecho 1.33. yo sí. A mi 14 vueltas me pide 76 litros. 70 eh, es 134 de media son 20 minutos por 60 segundos entre eh, es 94 salen 23 vueltas Vale, yo voy a poner 72 litros 13 con tres de vueltas son 69 y sí, 70 porque okay, lo guardo y ahora voy a ver lo de el ala al 7 Sí, tío, yo paso a subirle más al pero... Yo acabo de bajar al 7 y no me acababa, eh. Ya, pero. A ver, igual es que si sueltas en el sitio justo y tal, igual es perfecta, pero no lo sé. Eh, tuve. La, ¿La altura delantera Rafa. la has levantado? Echale más gasolina, franco No, no, de las alturas no tengo nada. Rafaels. dice que te deja tirado. No, no, con 72 litros yo creo que llego. O sea, llego, perfecto. 13 vueltas. 70 litros, 71 me pedía para 20 minutos, o sea que 72 litros, ya está. Venga, vamos a rodar, que es lo que tengo que hacer. Oh, okay. Bowerman. Dice Los pedales de Roberto son una chetada que corra con las Puedes ir de fondo Todo libre bandera Claro, verde. si es que Roberto Vista va chetado chetar ah, Con el, el con los pedales con... ¿Quién dice eso? Bauer sí, claro. Dice que los pedales de Roberto son una chetada Y yo con los lollitas, bueno, los lollitas no son malos pedales Ahora vengo, que me están llamando a Dice: Y yo jajaja Dime, Vicente. Va a huir mal. Dice. Igualicos, jaja. A ver qué... Se me apaga el móvil. Oye, eh, ¿estáis viendo bien el directo? Bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Uy, me he parado en, en el peor sitio, lo siento. ¿Quién era ¿Qué, qué... Bandera verde. Vale, que se me había parado a mí el directo. En el móvil. Bauerman Dice. Guido y brillante sí. Sí, vale, vale. Guay. Rafax. Bueno, dice, cuidado, Con esta curva... Se ve bien que es súper importante porque te da ya el acceso a, a la resta de meta y luego Esto esta variante bueno esta variante tiene parte del oval vale del lado sí. aquí tenemos la, la curva que no me sé cómo ¿eh? bandera amarilla atento ya no hay incidentes Aquí la frenada yo freno en el 150 o pasado el 150 un poco. De segunda. No segunda, no tercera, perdón. Que no sé si es segunda mejor. Ahí me abro bastante en esa curva de ahí atrás. Hay que abrirse bastante para pa poder acelerar antes. Aquí freno donde empieza el camino ese asfaltado. Me abro muchísimo para poder acelerar antes también. Y aún así me escupe de la curva, pero bueno, ahí la he tomado. Más o menos la trazada es esa. Y aquí un poco la frenada es un poco intuitiva, la verdad. Segunda. Casa a fondo, estás es a fondo también. Y aquí en el 50 o pasado el 50. Man. Bandera blanca. Y ya. Ya estamos Después. la última curva que yo me la pego en segunda no sé roberto dice que en primera mejor roberto dice que la hace en primera no sé si en segunda en segunda se puede hacer no si sí, en primera a lo mejor se hace mejor. puesto no 4 esta es tu mejor vuelta esas es trazadas sin tráfico pero y con otros Igual sabes, es de mal sabes a ahora ver pues, que no sé si tengo al lado ah, a Kevin, no. fue que mal, tío Y la segunda curva, ¿tú la haces? ¿Le metes segunda? Una segunda. Sí. Después de la recta esa del sí, curbón? Sí. sí. Vale, yo creo que la estoy haciendo en tercera y creo que. Muy bien, aquí dejo ahí bastante el coche para poder acelerar ¿no? con bandera verde. Ahí, ay, ahí, ahí, ahí, aquí bien se le ha ido un poco. Y ahí yo creo que puedo frenar un poco más tarde. No sé si probar y meter primera. Y el paso es la primera, tío. Retiene demasiado el coche, yo creo que es primera. 5. Ya, esa trazada con caro. Sin tráfico es una cosa. Y luego. Un tráfico eh, otro. Hola guaco. Hombre Rubén, ¿qué dices, tío? Aquí en el circuito de Lausit -Ring, que siempre lo dijo. Lausit tiene nombre de Real focus. De campo de concentración nazi. Que pasa majo. Temperatura es del neumático delantero derecho y alto. que no sé si es que hay meterle segunda para o tercera y o segunda otra vez. ¿eh? Yo la voy hacer en tercera. Dice, entrenando ya para la y vaya Atena. Oye Uri, la Porsche Mercad... ¿Puedo llevar, ¿Puedo llevar yo el Callaguay? Uri Loki. Dice, jajajaja empieza en este circuito. Entonces, ¿llevo yo el Calaway, no? el Focus, dijo. Como está la cosa por RRS, que ya estoy entrenando al crío para fundiros a ti y a Uriloki. Uriloki, un pues mal hecho esa entrenada. ¿Y, y yo sepa Paul si no fabrica el callaway Y como que no, no puedo llevar el Callaway Y el pmv <risa> El piloto se por se por Cuba, hay tiempo de. 34 ¿Cómo está esta curva, tiene ¿Me la puedo explicar alguien. Bandera amarilla. levantado mucho, eh. Quedan 10 minutos. es una mierda de curva. Roberto le mete más alas y entonces la, la hace más, más rato a fondo. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Este circuito con más alas seguro que va mejor, coche. Atento amarilla en el segundo sector el primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 133 ay ay ay esa curva es Se de la pista. Se curva esa señora. Verde. me salía un poco pero bueno y esta yo la hago muy abierto demasiado abierto lo estoy haciendo ahora pero ya casa a fondo y ya no me echa la curva Estás perdiendo dos décimas en el sector 2. Yo a 33 no bajo, eh. ¿Cómo está gente? Buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl, se ha, se ha hecho. Hay un crash del server. Ha echado a mí a Boti. ¿Ah, sí? En el pues. Y ahora no aparece. Hostia, pues refresca dos. eso, a ver si. No sé, nosotros estamos aquí en el server. a entrar? estaba aquí. Sí, sí, sí, la he Estoy buscando ahora, y ahora no, no entra el Te refresca. Y Jorge... Tampoco lo ve. Joder, tío, que cosas más raras colega. él. la puta. todos estáis porque estábamos unos cuantos. Estamos cuatro. nueve. Uri Loki. Sí. Y, y no entra Que el juego no carga el resultado de las grandes pero tenemos champs la gran revolución. <risa> Lo que dice Uri. Dice Petar que clase el juego no carga los resultados, pero tenemos tenemos competición de arranque A ver. Mmm. La a el, no, el servidor. No, no. Segundo, voy a mirar el server a ver qué pone. Si hay alguna cosa rara en lo que sea el server, ¿vale? Bueno. Vale, vale. También voy a ir a. La has refrescado Raúl y no te entra, ¿no? Sí, eh... no, no, no me entra. Estamos aquí, está no, no, no, no. Miguel Torres. No, ah, pero no te entra. tú puedes ah, no, o se o ve, o no se o ve, o no se no ve. Se no se ve. Estamos. A ver García y Miguel Torres están. Está diciendo que no vea. voy a dar. Ver, ver, ver, ver. Aquí. bandera verde Mira. en el tercer sector. Sí. De carreras, Uri dice: Por curiosidad, sí, sí. ah, cuando salgan los que sí. entran en el primer servicio, se se ampliaremos tu actividad en Rangu. Tiene cada uno pues, de ellos bebé. XD. A ver, que no puedo estar en tu. A ver. Está fallando el servidor, sí, sí. Joder, tío, pues vaya mierda. Sí, eh, igual, lo, el... lo tumbamos y lo podemos abrir, ¿vale? Ok, vale, Venga. vale. Venga. Voy a volver a apagar el, el, el ordenador, ¿te parece? Vea el, el... aquí avisando a la gente que. No, no, no si <risa> se, se van a salir todos. Sí, he yo también ahí en el servidor. Tenemos 5 minutitos más, ¿vale? Vale, vale, ok. Del tiempo normal y ya está. Vosotros habéis, estabais entrenando, ¿no? Estabais dentro. ¿O no yo estaba dentro y machado ha sí, Has podido es que... probar el coche y todo, digo. Sí, sí, he podido probar y he dado una vale, vuelta. Es. El caso vale. es que yo lo he reiniciado entero, vamos. Sí, pero igual ha hecho alguna, luego ha hecho alguna actualización de seguridad, alguna mierda de esas yo <risa> qué sé. Buenas. Hola. Buenas. ¿Qué has hecho, Kevin? Yo nada. <risa> Coño. cabrón. ¿no? levanta el pie, que estás pisando el cable, de Kevin. <risa> Vaya un zaporilla Está hecho un zaporilla ¿Qué, qué, zaporilla? Eso ¿Qué es zaporilla? ¿Qué es zaporilla? Donde están metiendo sí. pepinazos allí los rusos Ah <risa> Oiga, pues a mí no me aparece ahora el, el server pero bueno. Pero, está apagado, está apagado. Es que lo hemos, lo hemos reiniciado. Ah, vale, vale, vale. Por si acaso. Entonces, Se está actualizando Steam. No, Me bueno. ha dicho, no, no, ya está, ya está conectado Steam. Ah, Digo, pues yo a, cuando, a lo lo de... cuando lo he reiniciado no me ha... no, no me ha puesto eso. Eso pues igual es que ha sido más tarde, yo que sé, de te no sé, no lo he Le he dado a lo de actualizar a. Es, Reino. En principio estoy ya está. Vale, ahora tenemos que ir al server para. De activarte. hecho, a mí no.. No se me O sea, no me ha no actualizado el reino creo. Uy. Ya, atiende. Eh, carreras. Uy, como que no entran carreras. ¿Qué pasa ahora? Uy. Hostia, error verification, hostia. Error un server. Es que es un problema del servidor, eh. De error room, me refiero. Oh, no, leches. A ver, una cosa, voy a mirar los arranques a ver si está... Sí, los arranques sí que funcionan. Sí, los arranques están funcionando. Cerrar otra vez voy a volver a abrir Ya sí, me había echar un arranque de mientras tanto. <risa> no, no, no, no. Oye, ¿quién va con el cala güey Yo. Yo. ¿La habéis subido la No, no, no, qué que va. Vale, vale. Voy al... Si sí, has hecho una milésima menos que yo. Ya. <risa> pero nada no más que para joder. Ya. No, eso, no pero... acaba de arrancar, ¿eh? Se queda como pues, el launching, midway y workers. Vamos a abrir el de entrenamientos. Quizá. Sí, ves probando el de entrenamientos. Porque este está dando por saco, no sé por qué. Venga, lo abro yo. Pero no, no es el servidor este, ¿eh? Es el... Es... es... A ver. Porque esto está todo bien, la CPU está bien y todo está bien. Ahora que estaba bajando en mis tiempos, mi cago en todo. Sí, <risa> yo venía bajando tres segundos en el primer sector. Y yo, yo más. <risa> <risa> a ver. A ver, eh... a ver esto que por aquí. Este entrenamiento no me, no me carga aquí en la web. Puh, madre mía, Rob, no, hostia, me que... pone error 500. Eso Nosotros estamos en mantenimiento. O un error, no, yo, he hecho, yo he hecho uno aquí. Ahora sí me ha dejado. ¿eh? sí Sí, lo los deja. Y yo lo he hecho y sí que me ha dejado. Me pone error registration verification. O sea, no sé. No a sé ver, por qué El de si entrenamiento ves. no me deja entrar ahora tampoco. Tampoco. Antes, ¿Antes voy, voy, a en de, voy, a, voy a entrar en el de mantenimiento, a ver qué me dice. Eh, voy, voy a hacer ario este, entra tú en este, a ver si puedes, en el de carreras. ¿Vale? en el Yo voy a entrar en el, en el de entrenamientos. Eh, ah, vale, desde de la web, ¿no? Sí, el remoto. Vale, vale. ¿Escritorio remoto no? En la web. Sí, sí, no, no, escritorio remoto. Ah. ¿Ves? Sigue, Ves, sigue teniendo un error, ¿ves? Es que está dando errores. El ¿Eh? servidor, por no el, no sé el, el número. Los dos, los dos, los dos. Voy, voy a actualizar este aquí, a ver si hay alguna... No sé por qué. Vaya mierda. ¿Qué? ¿Hay a ver si sí ha habido alguna actualización y esto no se ha actualizado por alguna razón o lo que sea. A ver. O sea, a mí no me ha pedido nada, Roberto. Voy pero a mirar... No no digo del servidor, del como ah, han de hecho... Servidor. Sí. Pues. No sé, se me ocurre que si a Rob no le está dando. ¿Quién ha dicho que. Rob, ¿no? Sí. Que si no le da problemas, lo usamos ese ¿sí o qué? Más que nada ¿Qué porque es que son las 10. Que... Oh. Pero tiene que ir, tío. Dedicate. El... Hombre, coño, tenemos dos, dos servidores y no va ni uno. Es que me cago en la puta. Eh, voy a volver a ver aquí a darle aquí a este. Y además que lo habíamos mm. reiniciado antes. Yo lo había reiniciado a los dos. Ahora mira el de prueba sí que sí que enganchado enganchado. al de prueba si quieres, ves preparando la prueba. A ah, ver. De, el, el de entrenos, ¿no? Sí. Confírmalo. Vale, espérate, le voy a meter. De hecho a ver si puedo. Le voy a meter la paz. Escritorio remoto. Eh, voy a voy al otro a ver si de carrera está bien funcionar allá, porque ya te digo, es que igual ha tenido algún bujo o lo que sea. O Entonces, el, o el, la, la empresa larga. de servidores. ¿Mm? A ver que pongo 5 minutos de, de práctica. Sí. ¿no? Ya, el de carrera está en tío ah, Igual pues, ha sido cinco. un problema de, de, nuestro, de nuestro proveedor. ¿eh? De una empresa. Puede ser. Llevan los dos. te lo digo porque... Venga, si pues ya eso... está. Pues, entonces pon tú, sí. Sí. Eh, pongo aquí, pongo 10 minutitos y ya tomar por saco, ¿no? Sí. O 5, lo que queráis. Luego hay... 5, cinco, ¿no? cinco, vale a ver, esto es Open Series no visto, ¿Race? vale eh, eh, Vale, esto va a empezar en, en 8 minutos. Vale, Save. Y turn on Server. Vale, ya está. Guay. Vale, el de entrenamiento ya está puesto con el de circuito siguiente que sí, yeah. eh, que no lo tenía abierto en verdad, pero bueno. A ver, uno ¿ha aparecido este? A ver. Yo sí le veo a ¿eh, Roberto. Sí, pero ¿Sí? que sea que sea la UCI, pero, que sea Pero, la pero, pero, pero no se puesto el Coño, eh, si no, eso, no eso, eso no lo he tocado eso esa estaba bien. Es la seca pone. eso no lo he tocado esa teoría está ¿eh? la open serie, ha abierto la open serie, serie, Ah, vale, perdón, perdón, perdón, vale. Es que no se puede ir con prisas. Oye, si quieres co correr en el de ya, Sí, yo ya he abierto el server de entrenamiento para la semana que viene. Ya me extrañaba que ponía 60, digo, coño. A ver, vale, ya lo he quitado el, el open, coño. Fanny, este, joder. Vale. 8 eh, minutitos. Safe Y para adentro, a ver. Vale, ya está arrancado. Que no se puede tener tantos, tantas partidas. Ya está, a mí ya me sale. Sí, a mí también. Entrás uno en uno, que si no se peta. <risa> Venga, pues vamos al lío. ¿Cuál era la base? Sí. RRS Fanny, creo. En mayúscula rs en mayúscula y Fanny la F. Oye, y yo el 1.29 que había hecho, ahora que me lo... Eso es como los seguros, tienes que ir al, al consorcio a pedir reclamaciones. A consorcio. En serio, tío, que venía mejorando otra segunda en el primer sector. Bueno, os dejo, voy a hablar con los chaches a ver si andan por ahí. Yo, yo también, a vamos a, a buscar la, ah, la estrategia si de carrera. Aquí, si está claro. aquí, el chache, está Te aquí avisa. conmigo. Te <risa> Venga, Venga suerte, gente. Suerte a todos. Hasta luego. Suerte. Igual, chao. Bueno, a ver, problemitas de imprevistos que siempre surgen. Vale, vamos para allá. Vamos para otra vez. Vaya con nene. Te meten ahí la publicidad buena. Yo, esto está apetado. Bueno. Hay algo que no estoy haciendo bien porque no, no, no, no mejoro yo el tiempo. La curva rápida esa será. Este es muy técnico ahora que hayes un pelín en alguna. Vamos, vamos. Bien. Frenos fríos, ten cuidado. Bien. Atento, bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Ay wow, como saqué la rueda ahí por el CEPES se me va. se me cruza el coche, tío. Pero a ti solo, ¿no? Estoy haciendo bien en cosa. Dos minutos para finalizar. Que no me salen los tiempos. Roberto, ¿dónde está? El curbón. <ríe> lo hemos bautizado como el curbón, ¿no? Ye. Yeah. Buah, pues no, no, no me veo yo contigo. 50 eléctricos solo, eh. Así que aquí es primera. El segundo. La diferencia que tienes ahora es de 0.3, sin ninguna constancia. Te estás dejando una décima en el sector... del no me ha dejado de 33, yo no me voy 33. Sector, Ahí lo tienes, en ¿no? En el tercer sector ha sido 0.3 o sea, 34, perdón más Pero ves, El quinta El tiempo de vuelta que has hecho es de 1.33.9 Segundo sector ya en verde Pierdes una décima en el primer sector Neumático, delantero derecho demasiado caliente Frenos con temperatura óptima Pues yo ni no he ajustado las temperaturas ni nada, tío. Ah, coño, si he hecho 1.33.9 ahí, yo no sé cuándo he hecho yo esa vuelta. Si acaba de empezar. Ahora mismo. Ah, porque no me tengo que abrir tanto. Es que me estoy empezando demasiado. Vale, vale, vale, Atento, bandera María en el segundo sector. No, vamos a ganar un poquillo. El tiempo en el segundo sector es bueno. El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.33.3. El tiempo. Que acaba de hacer el que se posiciona adelante es de 130. Yo ya no practico más. No sé se me acaban las vueltas. Estas buenas. <ríe> <ríe> pues bueno, y no sé qué coño estoy haciendo ahora. Que estoy también mejorando un poco. Tío. Acabas de hacer tu mejor vuelta. Eres actualmente 0.4 más lento que el líder. Atento, bandera amarilla. bandera verde. Ya no hay incidentes. Con bandera verde. 3.6. 3-3. Boti, boti. Maricone, que no, boti. Bandera amarilla. Atento. Bandera verde. Bueno. Ya han sacado. Sector Yo, la, la el neumático de, delantero derecho se me pone... Vamos a ver, ¿qué en el sector eh, Está recién sacado del infierno. A mí no se me calienta mucho. Joder, a mí no me aclaro. O sea, por pues favor, no lo no, no, no. sé. Que puedo la aplicación privada. La aplicación privada, vale. vale. RGTV Cristian. La sesión ha sido la sesión 3. RGTV Cristian. Dice. Noches. Buenas Cristian. ¿Qué dices? ¿Tiene cuánto tiempo? Aquí estamos en un campanatillo que hemos hecho los jueves con los GT3 y con los DTM. Oh, que vale. Es la misma categoría, los DTM del 21 han metido, son los mismos que los GT3, ¿no? A ver, eh, me voy a mutear yo. Bandera amarilla. Me voy a mutear para no molestar a los que estén aquí en el canal de voz. Y... vale. Pulsar para hablar ahora. Bueno. Ya puedo hablar yo tranquilamente y no molesta a nadie. Bueno, vamos a ver qué te pasa aquí en el circuito este de la Ring. Con, 80, con 72 litros. Voy a, a tomar esta curva así, un poco más abierto. Yo voy a preguntarle esto ¿20, 20 minutos. Sí, he puesto 72 litros. Vale, está bien. Ahí vamos. Así que es formato super pole porque son 5 minutos de Quali Y solo da para en intentos creo. A ver si me entran en la curva bien, sí. Pero ahí he perdido bastante tiempo, ¿eh? me ha abierto demasiado. Por la, la posición que sea. 133.73. Bueno, un segundo yo, con dos que a bajar. 32. y oh, me más En el primer sector es bueno. No, te salga, me cago la puta. El último intento que tenía... Ya no me da tiempo, sí. A ver. No, no me da tiempo, sí. No. Oh. La semana pasada igual, la semana pasada tuve nomás un intento y ya... Hasta... Bueno, de estas formas no estoy en muy mala posición. Nada, nada, no, no, no, no, tengo, no tengo tiempo, tío. ¿sí? Practicar la salida, a ver si me sale con el embrague. Bueno, he metido demasiado embrague, creo. Ahí va. A ah, patinar un poco, pero bueno. Sexto, me caro en la madre. Esta primera será a fondo, ¿no? Sí, fondo. Bueno, eh, Alessandro Botti, de qué planeta es? Uno pero no, no me sale muy, muy buenos tiempos la verdad Qué barbaridad lo debo Qué barbaridad que ha hecho uno 32 verdad 32-0 madre mía o sea oh, ese, ese Ferrari sí que va chetado no me jodas no me jodas yo no sé Qué este tío, si es que le. Se ha bien el en el setup el Ferrari, o... Has perdido la tracción ¿No? de los neumáticos traseros. Yo he corrido otras veces con Boti y estábamos ahí, creo. A ver, no sé. en teoría es un coche nuevo y encima Ferrari me refiero que es lo de siempre, siempre que aparece un coche nuevo lo hacen nada Ah, Boti es buen piloto, en verdad. Sí, no, no, indiscutible, pero es que lo pero... es que saca un segundo y algo, casi tío. Es que hace mucha Sí, si casi dos segundos me saca a mí. ¿no? ¿Qué es eso? Es mucha, es mucha diferencia, tío. Bueno, voy a a ver, probar. Es un coche de otra categoría y encima nuevo, o sea, es que lo tiene todo. ¿sabes? <Risas> Pero no sé, no Voy sé, no sé. a rodar un poco que no falta me hace. Hemos dicho que eran 13 vueltas, ¿no? Sí. al vale. sur Sí. Vale, Salida del box despejado. Ahora haremos también luego los neumáticos. Ah, sí. pues es el pequeño. Sí. El sí. equipamiento, los sí. conquistes, todo eso. me cargó la suspensión. La, suspensión. <ríe> <ríe> la salida del box. <ríe> hay un. Un pequeño bache, un pequeño un gran bache. Me he cargado la parte de derecha. Voy a tirar por aquí para cogerlo. Sal sin problemas. No hay nadie. Dos minutos para finalizar. Bueno, pues ahí está el coche de Batman. La que no sé yo si hacerla en segunda que me pide aquí meter tercera, luego tío. bueno, yo soy piloto de carreras más que de clasificación. Segundo se ha ido fuera de la pista, sector 1 con bandera verde. Aunque tampoco espero hacer gran cosa aquí, porque no me veo con, con el ritmo que tienen los delante, sobre todo. De hecho, creo que salgo el sexto o el séptimo, no sé, fatal. Bueno, mientras sea tan divertida como la semana pasada, las dos carreritas, la primera de 20 y... Incidentes el en el primer sector, Cristo. bandera maría. Sector Cuando uno puedo mola veros y saludaros. Y saludaros. Hola, si echamos algún día una pachanga y probamos coches, que siempre que, que me junto contigo pruebo algún cochecillo en Railroom Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Ay Kevin. Menuda que me metí <ríe> Ya te he visto. <risa> Bueno, yo voy a quitarme de dishfer para no tener problemas de movimiento, por si acaso. Ya me la juego una vez y no quiero. Todos los vemos, chicos. Suerte. Sí, Kevin, yo creo que me voy a salir también para, para que no ah, par de... vayamos a ver. Es de Cristian. Dice: Que vaya da miedo con es lo mismo que yo. <risas> sí, luego, luego me conecto después de, de la carrera. Venga, tío, suerte en la carrera. Suerte. <ríe> A ver, este video, aquí, vale. <ríe> que va, hombre, Cristian. Miedo ninguno. Fíjate, eh, salgo el sexto, o sea que <ríe> estamos 16. Eh... 72 litros, ¿no? 13 puertas, que quiero más, ya está. La semana pasada metí 75 creo y me sobraron 7 o algo así, no sé. Bueno, vamos RCTV Cristian dice, suerte Venga, gracias tío. La voy a necesitar. 20 minutos. Vamos, tío, a hacerlo bien. ¡Bandera verde! Bueno, ni tan mal he salido porque normalmente salgo fatal. Esta de hemos dicho, ¿no? adjudicado, creo. Pero creo que estábamos en paralelo, ¿no? De hecho yo iba por, intentaba ir por mi trazado a, a Manor Soaje so creo que ha sido, Bueno, luego veré la repetición. Oh, qué mal! Y Roberto ha perdido ahí bastantes posiciones también. Madre mía, qué mal. Mira, el otro incidente no nos ha contado, pero este sí. Hostia, tío. Lo siento, Roberto para allá dos toques que no. da el quinto. Que da. Madre mía, madre mía, seca, pues que va, que va, que va. No hay incidentes, de la verde. Y bastante pasado. Buah, wow, viene Raúl Racoyote, raro, raro, follado Que se nos están escapando los delante. Pues bueno, yo me desconcentro muchísimo por los incidentes. Sí a porque le da por detrás eso está claro bueno chefo lo tengo a no sé cuánto no me marca nada bandera amarilla en el sector 3 tercer sector ya en verde posición 4 Atento, bandera verde, pista libre. Hey, Roberto está teniendo problemas. Eh. Bandera amarilla en el sector 2. detrás de ti está un tiempo de 1.3 no te vayas me había apurado demasiado la frenada ¿eh? y Ezequiel está teniendo una buena batalla ahí con, con el italiano Alessandro Botti ella vaya comienza de carrera accidentado fallo mío, los dos... Bueno, el de con Manuel Soba no sé yo si ha sido un fallo mío. O si lance de carrera. Creo que estábamos en paralelo, sí. Yo iba por mi trazado Con la mala suerte de que ha salido perjudicado, pero con Raúl, Roberto Gil sí le he dado yo. va este te lleva un tiempo de uno. Por detrás cuatro, y le he desestabilizado. Segundo. Bandera amarilla, ya no hay incidentes. se está quedando. Lo tengo a un segundo con 6. Y Ezequiel y Boti están en plena batalla. A ver si pudiera acercarme un poquito a HFO. Lo cual estaría bien para, para tener Rebuff. Por detrás parece que Raúl Racoyote y Jorge Hernández los tengo un poco de distantes todavía Venga, yo también estoy mejorando un poco los tiempos, parece que me estoy acercando un poco a, a Chefo Durán Chefo que va con el Audi Alessandro Boti va con el Ferrari. Y Ezequiel... Y el con el el... Dice, muy buenas, Chefo, es grupo vaga hasta la muerte que tiene. Sí, Chefo va bien siempre. Él <coughs> es especialista en delanteras, sobre todo. Pero va rápido, va piloto rápido. Bandera verde, pista libre. Lo tengo ahí un segundo, parece que me estoy acercando, pero yo creo que estamos rodando igual. ¿eh? Ha tenido algún pequeño fallo en algún... En la, hace dos vueltas Temperatura del neumático. Ahí se ha colado el Vale, ahí he de puta madre. Y ya tengo su rebufo. Padilla en el Víctor Padilla Melvi. Dice. ¿Ya tienes pareja de baile? Ya tengo pareja de baile. Así mantengo la distancia hasta la recta y en la recta tengo todas las posibilidades de, de pasarle. Ahí, ahí, a partir de ahora es cuando debería tener rebuf 0807. La bien, es lo down. Vaya mierda, tío. No se baja el llegar a la recta sin haberme quitado el deslodo vale. 13 segundos para quitarme el eslodo víctor padilla en en la de entrada meta baja bastante el puesto 4 wow, tengo que levantar a ver si no me lo comía Levanta el segundo ya. Bandera amarilla. Va, bandera verde, bien. está libre. Mejor vuelta 1.33.3. Y en clase no he tenido juegos de, de bajar del 33.5. Creo que sí, o no sé qué. justo en la mitad de la carrera tienes 10 minutos de... Ah, se me está yendo el chef, ¿eh? acercándonos sé si no es el efecto acordeón de las curvas oh, qué difícil esa curva tío hombre si yo ruedo en mis mejores tiempos lo pillo pero.. si sí, 33 5 está bastante bien. Él ha hecho también buena vuelta. Atento, bandera amarilla. No sé si sería mejor esa enquinta, no creo, no. Ahí le está cogiendo rebufo un poco, pero no estoy cogiendo. agua para la batalla que estamos teniendo chef y yo vamos muy parejo parece que poquito a poco me voy acercando así no la cago como antes me da la sensación de que él de que él frena un poco antes que yo Ay, ay, ay. Ahí te quiero ver. Ahora sí. 0-4... Sí, sí. hace bueno. falta? No, no, déjate de 2. Bueno, se me va. Dios, 14 incidentes de 30. Madre mía, qué vergüenza. creo que si no tuviera yo ningún fallo podría darle caza pero claro si él tampoco tiene ningún fallo va a ser difícil a seis minutos ya quedan para finalizar la carrera se ha pasado volando los 20 minutos no te vaya Pues eso, lo de los fallos es fundamental. Así puedo no distanciarme mucho de él. Él ahí se abre un poco para traccionar mejor. Pero yo creo que es mejor pegarte al piano. 0,8. con bueno, Igual llevamos así toda la carrera. Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. hasta la bandera amarilla ahí. Un Segundo está rodando muy bien. ahí pegadito a Alessandro Botti, ¿eh? vaya carrera, no se están pegando los dos. Cinco minutos para terminar. Ya lo veo, cinco minutitos. con 7.0 con 8. Ahí vamos. Con 6, Parece que le estoy cogiendo algo de rebufo. El Audi yo creo que hace mejor esta curva. ¿eh? O oh, bueno, Chefo lo hace mejor que yo. Oh, ahí me la jugado. voy a acelerar un poquito antes y me la jugado bastante Ahí vamos, así si estoy pegadito Tengo bastante rebufo pasas por meta pegadísimo ya verás A ver, se nota muchísimo el rebufo eh. ¡ay qué mal qué mal dejado de acelerar de demasiado pronto! el arte que tiene la, la curva esa te permite acelerar bastante pronto esta sin embargo no tiene tanto arte y te echa más para fuera venga ahí parece que se ha ido un poco no ha perdido demasiado tiempo está defendiendo bien chef Y es que le cojo mucho. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, todo libre. muy poco combustible 2 litros hay que irracionar sin rueda delantera y más sobra un litro Uf. ahora me pone que no puedo hacer la siguiente carrera porque roto el coche no le dan tiempo a los mecánicos a, a reparar bueno vamos a ponerle a chef por el disco carrerón Está bien, está bien, me lo pasa bien. Eh, ahora viene una carrera de, de 30 minutos con parrilla invertida. Vamos a ver cómo se nota la salida también. Aquí no hemos salido del todo mal. ¿eh? Una pena lo de Manuel Suárez, que se le haya ido el coche ahí. Yo creo que ha sido chapa chapa lateral. Porque ni él me ha dado por detrás ni yo le he dado por detrás. Ha sido lateral. Pero claro, en curva te desestabiliza y, y al final ha salido el mal parado. No sé, luego lo veré en la repetición, pero yo creo que no ha sido... No ha habido gran cosa. ¿no? Con, con Roberto Gil, sí. Con Roberto sí le da un besito y, y, y le he hecho... Que... Bueno, pues... Se le ha desestabilizado un poco el coche en la primera curva. Y como es tan rápida la primera curva... A ver, está arreglado el coche... Ah, increíble mecánico, ¿eh? Qué máquina. Nada, ah, no han tardado nada. Vamos a practicar la, la salida. Pista libre. Buah, la primera curva hay que, hay que hacerla mejor, ¿eh? Los frenos están fríos, tómatelo con calma. Yo creo que el Audi tiene mejor aerodinámica, no sé. Dos minutos para terminar. Haciendo del todo mal, es verdad que había una vez que se me ha ido fuera. Aquí <coughs> está acostumbrado a los, los peraltes bastante altos en este circuito. Casi todas las curvas tienen un peralte pronunciado, y en esa no. no, en esa no. acelerar mirando al muro y luego ya meterme no, no sé. a ver en qué posición saldré por aquí más o no bandera amarilla atento ahí ha salido bien y esta bandera verde yo creo que es a fondo si sí, no tengo tráfico claro Bandera amarilla, ya no hay incidentes. Bandera verde. Bueno, bandera que va verde. a fondo, no, ¿eh? ¿no? Hay que levantar un poco. De He hecho roto su suspensión. <risa> ay, ay, ay, ay, ay, ay, La sesión ya ha finalizado. Puesto 2. Mira, Ezequiel, disculpándose, se ve que al final Ezequiel ha adelantado a, a Boti Y le está diciendo que si le ha golpeado que le devuelve la posición la, en la carrera de ahora. Va. Ok, eh, salgo el séptimo. Roberto ha quedado al octavo, el noveno creo que ha quedado. Hostia, no he calculado. La gasolina. Mierda. La gasolina para. Yo pongo a tope y ya está. Sí. A tope. Si me sobra algo, pues nada, pues bueno. Pues mejor. Venga, vamos al lío. A ah, ver quién tengo detrás. Uf, tendré alguno de estos. Hostia, ahí hay un coche hundido. Tengo a. A Boti, ¿no? Sí. Uf. Boti, madre mía. Qué miedo. A ver cómo salgo. 30 minutos. Venga, ya verás que todo va bien. ¡Ya! Bueno, me salió como. Si sí, es que si vamos en paralelo, verde, ya no hay incidentes. yo creo que no me había superado. Si, sí. madre mía, vaya, vaya dos comienzos de carrera. De verdad es que a no mí es increíble. Bueno, luego veremos las repeticiones de la otra salida. Porque igual me llevo sanción en esta, en esta carrera. Qué mal, eh, qué mal. He salido fatal y, y luego ahí, no sé si no tenía el paralelo la ha cagado. Yo no sé qué coño he hecho. No más que Boti está luchando por el campeonato, tío. He jodido de los indios, sí, no sí, culpa mía. Me colé, venga, venga, tírale, tírale. Sí, Pantero. sí, sí. Así se conduce. Muy bien. Pantero verde, ya no hay incidentes. Lo siento, tío, me he colado de frenada. No, he perdido la, la referencia y madre mía, vaya, vaya dos carreras de mierda. <ríe> el creche me dice, así se conduce, sí, por los huevos. Tú estás en carrera, yo muerto en curva 1 Pues si eres poti Lo único que te puedo decir es que, que luego luego, lo reclamo, luego veo la repetición Y, y, y, y veo si, si es culpa mía Y, no, y me pongo la sanción tío. Eh, Santi, yo te he dado Madre mía, pues ya no sé a qué le da. Ah, bueno, tú has tenido otro incidente, ¿no? Con, con quién ha sido con Chefo, creo que ha sido, ¿no? Bueno, o me estoy equivocando, no sé, no sé. Mantén un buen ritmo, venga, posición. Yo, creo que eh, con el que he tenido la, en la primera curva ha sido aquí. Ha sido con Boti, ¿no? madre mía luego, luego veo la repetición de verdad luego me, me sanciono yo mismo si, si da igual si yo soy comisario también o sea que... ah vale cuando me lleva yo a jorge hernández a lo mejor te, te, te, te hemos perjudicado ¿no? no sé ya te digo luego veo la replay Aquí he intentado adelantar, creo que era a Raúl Racoyote o, o a Rob Rob, y, y sí que es verdad que, que he perdido la referencia de frenada la he perdido totalmente. Me lleva puesto a Jorge Hernández ahí en esa curva. ¿Cuánto de un segundo y medio? ¿Qué dice? Madre mía, voy carrera un ligero daño en la suspensión, no te preocupes Venga, hambre, que estoy levantando No, no, no estoy yo lo que estoy Yo, dice: No ha sido contigo directamente, ha sido esquivando el audio. No te molesto más que y animo. No sé, si es que estoy pensando en salirme para la replay. Yo sé si es que. Porque tenía también algún incidente la primera manga y no me mola a mí darle a nadie ni molestar a nadie y aquí la ha cagado pero de lo lindo se me guarda la replay si me salgo ahora si ¿Sí, no yo creo que sí Que se me ha guardado la replay, ¿no? A ver, replay. Eh. Race 1. Ah, Yo, no. Trox. Dice. Sí. Sí, sí. Sí, estoy viendo que sí. Ya es que me siento súper mal, de verdad. <risa> Sobre todo por lo de Boti, tío. Bueno, en la carrera uno lo he tenido con Manuel Sáenz, que yo creo que ha sido lance de carrera, y con Roberto Gil sí que es verdad que le da. Le da un besito y le desestabiliza. Y, y claro, desestabilizarle en la curva 1 significa perder bastante tiempo, porque es porque una curva muy rápida y cualquier mínimo toque. Que es lo que me ha pasado luego con, con Boti Pero es que yo creo que con Boti Íbamos los dos en paralelo y se ha cerrado mucho yo, yo iba pisando el piano, vamos, ya más para afuera no me... Igual no iba yo en paralelo Igual se ha cerrado porque me ha visto Que ya me había superado Con Boti me jode porque Él está peleando por el campeonato y Y bueno, pues Pues no mula no, no. A ver, seleccionar cámara eh, Persecución bueno, no ha salido del todo mal. A ver, vamos, no, vamos a verlo. Vale, aquí estamos en paralelo. Bueno, ahí es que yo creo que le deja poco espacio. A ver, poco espacio. Yo ahí es que me como el piano, la verdad selecciona conductor bueno, el claro es que la, la trazada es para allá fíjate los demás coches él el... Yo le he dejado poco espacio, pero creo que es el lance de carrera creo. Creo. Estamos en paralelo, eso sí. Estamos en paralelo desde en el momento de frenada, ahora se verá. Sí, le cabe el coche, pero. claro él está teniendo la inercia para acá. Yo, yo creo que el lance, ¿no? Incidente sin más. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver el de con Roberto Gil. Bueno, aquí ya le doy un besito. Ahí <risa> le he dado con roberto tengo confianza pero que no para darle beso en el culo guay aquí aquí le da otro madre mía cómo voy voy hoy qué pasa él aquí ha hecho una cosa un poco rara yo quería meterme detrás suya para pillar rebufo bueno, ahí le he empujado, sin más. Ahí yo creo que le ha venido hasta bien, porque se, se va, se va distanciando. Y aquí es cuando él levanta demasiado el pie y le desestabilizo yo. Guau, guau, guau, guau. Parece esto el arranque, madre mía. Vamos a poner a Roberto. Lo ha tenido que flipar. es que lo de revisar incidentes tampoco te creas que es muy fácil ¿sabes? Hay, hay veces que está muy claro pero ahí le he dado yo y creo que bueno ahí va bien yo no sé por qué coño me meto por ahí y ahí le doy le doy yo las dos veces que coño aquí él podría reclamarlo ahí llevo yo las de perder un verstappen Ahí está un poco al límite, pero sí, yo, ahí llevo yo la de perder. Pero ya verás tú ahora. Ahora sí voy a quedar retratado totalmente. Con Boti, tío, con Boti me, me he colado. Si no estábamos en paralelo, me he colado. Y bueno, y luego con Jorge Hernández, que creo que ha sido el incidente que. que tú estás. estaba explicado ¿no, Santi? Con Jorge Hernández le. me he colado, me he colado de la frenada, adelantando a a rob rob y me lo llevo puesto Así es que además le he dado yo con mi parte delantera en su lateral o sea que fíjate él estaba haciendo la curva y, y yo yo me iba recto vamos me lo he llevado puesto luego lo esperaba pero claro pues es que no sirve de nada ya bueno reconoce en pista yo sé que, sí que la has cagado. dice sí ahora ahora lo vamos a ver ese con Roberto Roberto igual me dice, bueno, no sé qué tal Pero si lo reclama ahí llevo yo las de verdad la ¿eh? A ver, aquí ha sido Con, con Boti en la primera Que he salido yo fatal Me ha adelantado Claro, Boti Hostia, que ha sido chefo. Hostia, con chefo, madre mía. Qué ruina. Madre mía, chefo, ha tenido que flipar. Aquí no hay ni paralelo ni nada. Es que le estoy dando yo nada. Fallo mío, o sea que. Madre mía, me ha le roto el coche, ¿sabes? Qué bien. ha va en esta curva, pero en la siguiente vuelta, creo Esta es la vuelta 1, la vuelta 2, ¿no? sí. ah, a Raúl Racoyote, el que sí que salió yo mucho mejor que él. A ver, a ver, espérate. Bueno, sí, ahí también. Puerta dos, Jorge Hernández. ¿Y tú dónde estás, Santi? Guas. ¡Wow! Madre mía. <ríe> la ha puesto. La ha puesto firme. Raúl Racoyote. Santi Martínez Ah, porque lo tuyo sí también A ¿Ah? ver No coño, joder, espérate A ver Yo Trunks Santi Martínez Dice En la, en la burta, vuelta 1, vale, vale Vale, sí, porque estoy pinchando Santi Martínez no. Vale, ha sido cuando yo le he dado Chefos, tú te has visto Te has visto perjudicado también Vale, vale, vale, vale pues bueno, muy mal por mi parte, de verdad, lo siento No, ve, esto es por no llevar la carrera preparada Yotrox, dice, una víctima de sí, vuestro sí, incidente sí sí, sí, sí, sí, sí, Ya ves, sé es que... Claro, claro, claro, vale, vale, vale Pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a reclamar a mí mismo. Bueno, pongo directamente la sanción y ya está, tío. En los dos, en la de. En la que yo me pensaba que era con Boti, que ha sido con. Con Chef Y. Y la de Jorge Hernández también. Tío. Eh... Bueno, gente, voy a cortar el... la retransmisión y voy a... voy a poner eso antes de que se me olvide. Y nada, pues carreras para aprender, estos son carreras para, para aprender, yo de lo que con lo que me quedo es que tengo que prepararme mejor la los campeonatos los que estoy y que este es el único. Tengo que preparar mejor la, las carreras y seguramente si se me lo hubiera preparado mejor. Y luego bueno, hay incidentes pero. Pero muy mal por mi parte. Bueno. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. Espero que sea mejor y más divertido. Bueno, yo la primera carrera sí me lo he pasado bien. Yo, Tron. No, bueno. Dice: Hasta la próxima, la siguiente mejor. Venga, tío, lo siento por haberte jodido. Venga, nos vemos la siguiente. Hasta luego.